Los concursos yo, de yo, yo, yo la verdad que entre, entre lo que ya voy viendo, entre la foto de Birrami que vi la exhibición cada con pues los dos bultacos, esos extremos en, en el vasto externo de aceite, yo ya estoy de, totalmente decepcionado ya, no, ni siquiera sé si voy a ver el, el Olimpia retransmitido. Es que es, es que, por ejemplo, a Bill Rami le quitaría el Olimpia simplemente por ya... yo Hostia, creo na, na, Nadie es le está que... diciendo... Claro, es que nadie le dice para ya de ponerte ahí en los cuadrices Hostia. que sea nada más. Que es que yo, yo, yo, yo vi fotos que, y yo dije, bueno, ya sabéis que en Instagram pone mucho Photoshop, ¿no? Pero ha dado po, ha, ha dado poco ha, ha salido una exhibición a, a cinco o seis semanas, de los siete semanas que quedan para la Olimpia, no lo sé exactamente. Hostia. Y ha salido... A, a, a la parte alta del vasto externo, o sea, un bulto sobre un bulto, y yo digo, hostia, es que esto ya es un desmadre. Mira, cuando llevas algo discreto, vale, pero esto ya es un desmadre, tío, que a mí Sí, porque grave, mira, verdad, en España, en España hay un chaval que es, eh, me recuerda mucho a él, pero en chiquitillo, que es Kevin, no sé si sabéis quién es, de sí, Cataluña, Kevin, con Kevin. Una, que tú le ves las piernas y nada más verlas dice, ¿qué cojones lleváis? Algo lleva. Luego te fijas y no, se nota que no, es un no, cuadrice, Kevin no lleva nada, se le, ven un las estrias, se le ven las estriaciones del vasto eh, externo. O sea, a sea, eso, eso voy. Claro. Se ve en cuanto aprieta, se ve que es un cuádriceps que ahí está, ¿sabes? Descomunalmente desproporcionado, eso es verdad, porque es exageradísimo el chaval el cuádriceps. Pero es que a Vizlami no aprieta y es que, es que no se le ené ni un corte ni se le ve nada. Y yo no sé cómo no para ya de meterse cada año más. Yo simplemente por eso pondría ya segundo, o sea, primero, aunque sea abrando un curso que por lo menos le ves y es armonioso y demás, o abona, o tal, pero no hay, Pero esto. se le ve muy ejercicio. bien, ¿eh? ¿El qué? Chopán ha subido ayer unas fotos y se sí. le ve muy bien. ¿eh? ¿Y cuándo ha estado mal? Si Chopán siempre ha estado bien, tío. No, pero por ejemplo, los hombros se le ven unas formas que no tenía. Se ve mucho más redondito. Chopán va bien. Yo creo que, creo, y eh, no sé, a lo mejor me equivoco, creo que a Rami le van a dar un escarmiento. A mí me gustaría, la verdad. A mí no me... Yo cuando creo yo... que a Rami le van a dar un escarmiento. Cuando veas esos descaros... De aceite. No sé, pero pero yo este Olimpia, no sé si es que porque me pilla el cuerpo así un poco y tal, pero eh, escúchame, tengo mucha tengo más ganas de ver este Olimpia porque creo que está más abierto que otros años. Otros sí. años era como más aburrido y tal, vale. Eh, quizás los de arriba del todo y tal, pero tenemos una serie de, de, de culturistas ahí para luchar en el, en, en el top six. Que dices eh, cuidado quién se va a meter cómo va a estar eh, eh, yo creo que, que está está muy abierto y con y, y lo que muchas veces yo he dicho con físicos a veces muy diferentes eh, y esto quieras que no a mí me crea me, a mí me gusta no toda una gama de físicos más o menos todos parecidos físicos muy diferentes a veces puestas a punto un poco diferentes y yo creo que este año está súper abierto entonces eh, si, si a Birrami Rami le, le, le meten un poquito ahí eh, la patada por, por el tema de los cuádriceps y tal, eh, escúchame, ¿quién gana? Eh, Jaidi está, bueno, yo a mí me ha impresionado, está muy bien. Eh, no sé, no sé, está súper abierto yo tengo muchas ganas de, de que llegue el momento porque creo que, que, que va a ser de los últimos años que quizás me quede despierto a ver, a ver las finales, porque otros años no tenía ilusión. No, no, no, tú, tú, tú, te, tú te vienes a Granada a retransmitirlo hasta, la, hasta las 5 de la mañana. Tú este año no te libras. Eh, cuidado con las retransmisiones, <risa> cuidado con las retransmisiones, que el año pasado fueron polémicas. Eh. Cuidado con las retransmisiones. Sí, sí. Yo, yo no estoy, yo no estoy. Ah, bueno, pues como tú eres el que crea todas las polémicas, entonces va a ser un programa lineal y tranquilo. Yo creo, yo creo, creo que. Este año Ramiro no gana. ¿Visteis que el otro día Flex Wheeler puso como segundo a Bonac? No lo habéis visto. Eh, no, eh, Dexter, Dexter le puso como segundo. Dexter, a Bonac. Sí, o Dexter, Dexter. Puso como segundo a Bonac. Eso ya quiere decir quizás algo, porque esos cabrones se conocen entre sí. Yo me lo espero. Es que cualquiera puede ser, dependiendo por lo que se inclinen. Eh, tenemos muchos Mr. Olimpia, Dexter Jason, eh, es decir que se puede inclinar por cualquier cosa y decir, mira, pues, puede ser Mister Olimpia. O sea, que... Yo creo que, yo creo que, mmm, yo creo, y el movimiento de Derek a, a, que han metido y tal, yo sinceramente creo que, a ver, esto no deja de ser un negocio, no deja de ser una empresa y, y, y, y Birra, ni tiene menos carisma que una señal de tráfico. Entonces, yo creo que se lo van a ventilar y además él lo está poniendo a huevo con la que se está preparando en ¿no? el cuadriceps ...entonces yo creo que va a haber un nuevo Olimpia... ...no sé si un Hunter... ...un Derek... ...fijaros que yo hace semanas decía que no... ...pero van a ir por ahí los tiros... ...están fabricando un Olimpia... ...un Olimpia eh, americano que venda... ...yo creo que van a ir por ahí... Eh, ...la R.P.C. tío... ...no se puede permitir eh, tener un Olimpia... ...lleno de aceite... ...que no habla inglés... ...que es más bruto que un Arao... ...que tiene cero carisma... ...que no sabe posar... ...que no genera contenido en redes... No, no, tío. Yo creo que es una, una figura bastante poco aprovechable eh, para la NPC. La NPC siempre, bueno, la, la Pro League, ahora es NPC, la Pro League, siempre se ha caracterizado por buscar algo que aportara, excepto en la época de Coleman, pero es que Coleman era muy superior. ¿Vale? la época de Doria... Coleman aportaba, era el tío. tío Coleman aportaba, el... que... Coleman tío. Sí, pero bueno, era entera, tío. O sea, Sí, pero, el pero, el no era un de... tío, pero no era un tío especialmente carismático, no era un tío no. que... que... No era, no, no era un Jay Cutler, O sea, Jay Cutler era el prototipo. Y Dorian, tío, ten en cuenta que en ese momento vino muy bien porque abría todo el mercado de Europa para los Waders. ¿Vale? Pero va a que con manera muy superior. Y bueno, era un tío que tampoco molestaba, era un tío con una buena imagen, pero un tío que está ahí en, Egipcio, en Egipto, con, las, con los quadis en ese estado, con cero carisma, que no habla inglés, yo creo que este año se lo van a follar y encima lo está poniendo francamente fácil para que se lo follen. Sí. Yo creo que este año el que va... A dar un poco sorpresa, que ya la dio el año pasado, Hunter. No sé por qué me da ni mí que Hunter labrada. Vaya. Está muy mejorado, ¿eh? Está muy sí, mejorado. Ya. Lo dije el otro día, que como Hostia, tú no estabas en pues, fotos y no te enteras, pues, eh, yo el otro día de que estaba muy, muy bien. Sí, pero, pero escuchadme, yo lo veo atrasado, tío. Lo, en cuanto a apuesta, punto. Muscularmente está más grande, ha mejorado mucho. Pero para las semanas que quedan, yo lo veo más retrasado en cuanto a preparación. Pero ¿sabes o sea, que que es que tú eras sí. de comer mucho, tú eras de comer mucho, pero hay gente que se tira dos meses, eh, o sea, dos semanas en descarga con esto y lo otro y te han quitado siete kilos y te salen... O ah, sea, hay, no, hay pero el año salen, no es un tío de buena condición. ¿El qué? Ni, que ni siquiera en el escenario es un tío que tenga buena condición, pero volvemos a lo mismo, es un tío... No lo hace es falta. muy tío. americano, es que es un tío muy sí. americano. Y luego tienes a Derek. Yo, yo creo que se está generando el caldo cultivo para que los próximos años vaya a ser un triangular. Derek, eh, Hunter Walker, en mi, en mi opinión ahí esos tres van a estar por ahí y luego, joder, macho, a mí me está gustando mucho Samson Samson Dauda me está sí. gustando muchísimo un físico sí. muy agradable, muy grande eh, pero muy grande y con una densidad muscular, punto de esa medida que, ojo, yo creo que va a ser el tapado de, de este año, en mi opinión y sinceramente creo que Curry se va a descolgar también, para abajo a los años no perdonan y yo creo que se va a descolgar. Chopin va a estar ahí y Bonac yo creo que este año queda adelante de Chopin. La figura de San Nicol eh, yo creo que se va a notar mucho. Escucha, no, no. New, Wall, New Walker, aquí le, le hemos criticado siempre por el tema de las varices y tal, pero socialmente la gente cada vez le está, le está agradando más a la gente. O sea, socialmente la gente le está siguiendo mucho más y le está poniendo como vencedor, ¿sabes? Y, no, y ni esa, ni presión, esa presión, no creo que nunca llegue a ganar con esas varices y tal, pero esa presión sí que puede hacerle subir puestos porque... El otro día, por ejemplo, han subido un vídeo de él, porque el chaval, es cierto, lo gasta toda la temporada subiendo fotos, que se da la cinturita muy recogida, muy metidita, no, y, está ayer, muy en cambio, y ayer sacaron no. un vídeo de él, tío, y la tripa era la madre que lo parió, o sea, la, la tripa pari... se le ve desde espaldas, tío, o sea, un balón... Sí. Y yo creo que, a eso, aparte, estructuralmente, tío, es que es como una máquina de tabaco. O sea, es que no... no yo creo que no va, no va a rascar nada. Y luego de los de vagón de cola, bueno, pues tenemos ya al, al Jacket, que yo creo que va a estar ahí luchando por el top 10, el cristal el ni de coña va a entrar en el top 10, ni de coña. Y un poquito más. O sea, yo creo que es una Olimpia... Sí va a estar abierto, ahí sí estoy con Paco. Sí que va a estar abierto y yo creo que va a haber sorpresa porque yo estoy casi convencido que, que, que Rami no está muy bien asesorado y, y la está jodiendo, la está jodiendo con los movimientos que está haciendo. claro. Y están por aquí preguntando mucho de Kamal, que ¿cómo le veis? Pues, pues ha sido una foto hoy, y, y sí. tela, Kamal... Tela, a mí me ha sorprendido, eh. la foto de hoy de frente, me ha sorprendido porque estamos acostumbrados a verlo ya tres meses antes... ¿Qué? ¿Tú no le has visto los brazos eh, un poco arreglados? Mm, yo no me, no me he fijado, pero bueno, ya, ya, ya no me extraña. Yo he visto una foto así de frente. Sí, pues lleva los brazos un poco apiñaditos, pero vamos. Bueno. Yo bien, leí esta, el... eh, Ojo, que a mí me ha cambiado un poco la quiniela, Camal, tal y como yo lo veo. Y Camal no la jode. Con Camal sí que no vale. Bueno, hablar vale, última hora. Camal, a última hora va a estar mejor de lo que está ahora. Ese tío no falla. ¿No? Y También, a mí yo cuando lo he visto hoy, tío, me esperaba un Kamal, fijaros, yo creo que está mejor que el año pasado. Claro. Yo, es que, yo yo pienso que este año en 2012 va a haber relevancia de competidores, llegan muchos competidores nuevos, muy sí. potentes. Kamal ha hecho una buena campaña, eso a los promotores de Olimpia les gustan mucho, o sea, ha competido en Open, ha competido anteriormente, o sea... A mí, a mí es que Clarida me genera muchísimas dudas, tío. Hombre, yo, yo creo que a, a día de hoy hay varios mejores que Clarida, creo. A mí me gusta más Ángel que Clarida y me gusta más Kamal. Como yo lo he visto, me gusta más que ninguno, como yo lo he visto hoy. ¿eh? O sea, es que hoy he visto a Kamal. Yo creo que Clarida hace ya mucho tiempo, dije que Ángel lo va a rebasar. Y es que a mí en Clarida me faltan... Yo le doy las inserciones muy cortas a Clarida. Y el, el, el recto abdominal muy largo, el pectoral muy corto. Sí, pero tiene Sí, mira, está poniendo aquí que los hombros de Camal también van raro unos Yo creo pero, que ha tirado ahí de, <ríe> un poquito de ácido. Pero mira, Sergio, Clarita, por mi experiencia ¿eh? que yo he competido varias veces con él, después lo ves en el escenario o lo, bueno, personalmente no, en este caso lo, lo vemos en foto en vídeo cuando en el Olimpia y después que tiene una separación, tiene un cuerpo extraño tal como tú dices, pero tío, se hace grande en el escenario, es algo extraño es algo raro, pero impresiona, impresiona porque tiene mucho, es un, es un David Henry hace 8 años o 10 años, con mucha separación en las espalda, no sé habrá que ver también a ver lo que trae nuevo este año, porque esta gente da un cambio radical tío, de un año para otro. Yo tal y como he visto a Kamal, me compacto separado del tamaño que le veo hostia puta y Ángel va a estar ahí en la pugna, entre los tres yo creo que entre los tres y luego de los nuevos, Kerry yo va a estar también muy arriba, que ¿eh? Kerry yo yo estoy siguiéndole todo el año, las fotos que ha puesto y tal, yo le veo muy, muy entonado a Kerry yo Creo que esos van a ser el top 4, top 5. <risa> Sabéis que también en 212 luego es una categoría que se presta mucho a la sorpresa, de que sale un tío de repente y dices, hostia, ¿y este dónde sale? Entonces ahí puede haber, puede haber faena. Pero, joder, a mí mal la, la última foto que ha subido hoy, he dicho, hostia puta, aquí... Este ha remontado y yo no me lo esperaba aquí. No, sí, además, no me en 2.12 ¿no os parece a vosotros o no da la sensación de que la gente falla más? Eh? O sea, como que los de 2.12 fallan más que los de Open. O sea, los de Open son más predecibles. Salen casi siempre bien, pero que en 2.12 al momento ya final como que hay mucho más porcentaje que sale mal, que falla. Como por ejemplo, pasó pasó el de hace un año o no, dos. Creo que... Que hay... A ver, sí y no. O sea, yo creo no creo que ninguno salga mal. Lo que pasa es que creo que hay gente que de repente, en 212, lo que ha dicho Raúl, dan un cambio, que aunque uno salga bien, le sobre la adelanta por la derecha. Quitando o sea, de, que One y alguno más, nunca he visto un tío que diga hostia, vaya chasco. Pero sí que es cierto que es una categoría que de repente un tío que estaba el octavo o el noveno, pega un cambio de la hostia de un año para otro, y dices, hostia, este, este cabrón, pues como salió hace año el g -Well, eh, el propio Ángel... Eh, ...que se meten ahí de repente y dices... ...hostia puta, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible... ...que estos cambios, tío... ...pero es que se presta a esa categoría... ...salir mal no, pero sí que es cierto que hay peña... ...que sale, y dices, tú, vaya hostia pegado... ...y sobrepasa gente que a priori... tenían más papeletas... ...pero es que se presta mucho a la categoría... ...a mí hoy en día de culturismo es la categoría que más me gusta... ...bueno, de hecho... Podríamos decir, por ejemplo, que Oleg es uno de esos culturistas, ¿no? Que le ves ganar eh, su categoría en un Mundial de 75 kilos, al año siguiente de 80, de 85, de 90, de 95, cada año gana, rechaza el carné cuando le sale de los cojones y que ahora le sigues viendo y cada año parece que está más fuerte el hijo puta con el límite de peso. O sea, hay gente como, como él, que él va al Olimpia también, ¿no? Si no me equivoco. En principio sí. En principio sí. ¿Y cómo lo habéis visto a Oleg? A mí es que me gusta mucho ese tío. Yo no le veo, yo no le pongo nunca en el vagón de arriba, tío. Pues ya quedó en el vagón de arriba. No, nunca ha hecho, nunca he sido finalista. Cuando pasó, cuando quedó por Dante Calderón, no entró en, la, en el top 5? Sexto, No, no ha hecho top, sí. no ha hecho nunca Olé. top 5. Yo el, el problema es que lo veo, ya lo la con Fran, eh, cuando perdió contra, contra el Cuba IT El problema es que yo le veo, a Olé, A mí físicamente de los que más me flipa en la puesta en escena. Sé que ha contratado un tío para que la ayude con las poses, y es que no sé si porque Oleg viene de pesos bajos, sigue posando como un peso pequeño, tío. La expansión dorsal se pone los brazos muy en las costillas, el de frente relajado muy, muy amate eh, hay cosas que le veo, digo, tío, no puede un, un tío que está en el Olimpia, con 90 kilos, que pesa, posar como si estuviéramos todavía pesando 75. Le veo que es un tío que le falla mucho la puesta en escena eh, Teniendo en cuenta que además en un Olimpia, tío, las puestas en escena son muy cuidadas. Y creo que a él le falla mucho el de caja igual, muy elevado. Eh, yo estudio estudio mucho a Ole, porque lo comenté con Fran, digo, tienes que, te, tienes que trabajar mucho la pose, porque sigue posando como si fuera un peso pequeño. Y eso cuando se pone, por ejemplo, se vio muy claramente cuando compitió contra Ángel aquí en España, a priori impactaba mucho por el acondicionamiento y tal que llevaba, pero claro, cuando te pones al lado, de estos cabrones que tienen esas estructuras claviculares que posan tan abiertos, él se hace muy chiquitín posando, o sea se acurruca mucho. Y a mí, por ejemplo, a mí ya te digo, a mí, siendo de los que más me gusta, no yeah. es cierto, en la puesta en escena falla un poco. De todas formas, también te digo, Sergio, que no sé si estará conmigo, eh, Ole impresiona muchísimo más visto de tú a tú, a, a, a dos metros, que luego he visto encima del escenario. Y mira que encima del escenario está fuerte, tiene esa piel. Pero de cerca, esa piel, como el papel de fumar, eh, granítico. Lo que pasa es que no, luego encima del escenario yo creo que porque no tiene tanta separación. Pero a mí, de tú a tú, eh, dices, Dios, ¿de dónde ha salido este tío? Qué, qué, qué músculo rocoso, qué, qué dureza. Ese detalle tan, tan, tan, tan, tan fino. Luego, no, ¿sabes que en el escenario Luego no, es, no ve, es, luego no se ve, luego no se ve. No es la vascularidad. Al final, lo que va, lo que impera en el culturismo es la separación. O sea, estamos hartos de ver a gente que en el gym raya hasta ta ta, ta ta ta ta pero luego ya hemos aprendido algo del culturismo profesional: eh, es, que la separación va a imperar. Es un poco lo que estábamos hablando de Kamal. Es un tío que, además de tiene muy buen acondicionamiento, no lleva el acondicionamiento que lleva en sus años de amateur. Yo a Kamal le he visto en mundiales y tal, rayado hasta, hasta los ojos. Pero es cierto que va con un físico no tan estriado, sino con mucha mayor separación, mayor profundidad, porque yo creo que es lo que impera eh, a la hora de jugar un físico, tener en cuenta que, los por otra parte, los jueces de la Olimpia, vosotros habéis estado, no están pegados, no están a dos metros, tienen ahí unos metros tan lejitos. Sí, sí, están sí, lejos. Y tienen sí. separación, de sí. Entonces ahí, yo creo que ese detalle que a nosotros como culturistas nos flipa y mola mucho, luego ese detalle en una línea de competición se pierde y al final, pues a lo mejor un físico como el de Ángel, con más separación, pero mucho más bombeado, mucho más relleno, eh, se, se impone. Vamos, yo, yo creo que eh, Ángel eh, va a estar en el, en, los, en el top 3, sin duda, vamos, sin duda peleando por Oye, el equipo. Hablando de separación, y corrígeme, eh, y pregunto: eh, el, en, el Japón, en el Japón Pro 2-12, Japón, un japonés que ganó, ¿Sí? redondo, masivo, con separación, va directamente a Olimpia, ¿no? Directo a la limpia, un flipe ¿eh? Fuertísimo, flipen, ese tío. ¿eh? Manía, ni te digo. Con 1.55 que salió con 102 kilos. No sé si ¿Cómo? la habéis visto. No. Sí, sí. Con 1.55. Con 102 kilos, tío. No, Vale, vale. 104 kilos. Salió el super heavy. O sea, un puto Lipris. Bueno, es Bruce Lipris. Redondo, redondo, redondo. redondo. <risa> ¿Lo ¿Habéis visto? Ya, ¿eh? Yo cuando le vi al pibe el día antes Digo, esto es un meme, esto no existe Pues coño, se llevó el overall en materia en Rumania Un puto monstruo Pero un monstruo, tío, como hacía muchos años No veía yo nada igual en mi vida Y ahora se ha hecho por otro chino, también espectacular Pero el chino de Rumania salió en super heavy Con 1,55, tío Madre de Dios Ese sí. Madre de Dios sí, Sería estilo sabio el italiano este que había hace tiempo que No, no, no, no, no no, Escúchame, haciendo base abdominal con el abdomen remetido y la piel limpia, limpia, limpia o sea, yo hacía muchos años que no veía un tío así de fuerte en cuanto a cantidad de carne pero una cantidad de carne, tío eh, rebosado que dices tú, no podía andar el hijo puta que no podía, es que los perfiles el femoral o sea, la pierna casi no la flexionaba, tío porque el femoral le tocaba en nada con el gemelo una locura, ¿eh? O sea, yo cuando sí. le vi, tipo ¿eh? foto, digo, o está retocado, bueno, será chinito, saldrá en 90 kilos. Cuando le vi ganando en súper pesados, dije, a tomar por culo.